¡Buenos días! Buenos días. Oh, ¡Hola! Muy buenos días. Estamos en Utebo, a 10 kilómetros de Zaragoza. Esta es la última prueba de la Copa de Aragón de Ciclocross. Con esto ya terminamos la temporada. Y además es el Campeonato de Aragón. ¿Entrena nuestra semana? ¡Nada! ¿Eh? Nada. No hemos entrenado nada. ¡Qué desastre! Sí. Bueno, esta mañana hemos estado haciendo la foto de familia. Con la foto navideña Con el club ciclista MTB Lobos. Que os podéis apuntar. Entrar aquí en su Instagram, su página web. Y luego también eh, os voy a poner un vídeo con una recomendación de desayuno, eh, para desayunar o no desayunar, antes de una competición, con Javier Jimeno, el nutricionista. ¡Venga, dentro vídeo! Desayunar o no desayunar, esa es la, la cuestión para muchos ciclistas corredores que van a hacer una competición. Lo más importante es que hagas la estrategia nutricional que hagas o desayunes lo que desayunes, que te caiga bien al estómago. Por lo tanto, si eh, el día de una carrera decides desayunar, que, tienes que ser un desayuno que hayas probado varias veces eh, en las semanas previas por lo tanto, si tienes el estómago cerrado puedes optar por una opción tipo porridge o gachas de avena o alguna textura smoothie, es decir, batidos triturados con, con leche fruta y algo de, de cereal y si realmente tienes el estómago eh, cerrado y no puedes desayunar muy importante que en el día previo hagas una recarga de glucógeno completa y que desde el minuto 1 que te subas a la bici y empieces a comer y a beber para un poco eh, ir incorporando esos carbohidratos que eh, te ayudarán a retrasar la fatiga y a mejorar el rendimiento deportivo. ¿Sabéis que los ciclistas siempre ponemos excusas? Pues <risa> ahí van las excusas de hoy. No he podido entrenar en toda la semana, he tenido un montón de trabajo. Ahora mismo faltan 50 minutos para salir y ni me he vestido, ni he calentado, ni he visto el circuito. No sé ni, ni si hay escalones, subidas, escaleras... Aparte, durante estas dos últimas semanas he tenido muchos problemas de salud. Porque aparte de la costilla que me jodí en, la... en Benasque, en el tablón de Benasque, tuve la semana pasada una rotura de fibra. ¡Pasa, campeón! No tengo nada claro ¿eh? que pueda terminar esto. Una rútica que tuve con los lobos, me pegó una rotura de fibras en el gemelo y voy reventado. Posiblemente retirado en la primera vuelta. ¡Vamos, Sergio! Dale, dale, venga. oye, pero se puede entrar, no están corriendo, los chavales. ¡Muy buenas! ¡Qué grande! ¿Te vengo? ¡No vengo! ¡Bueno! ¡Vete, velocitas hermosas! ¡Oscar, vamos! ¡Venga, venga! ¡Vamos ahí!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 Yeah, okay. yeah, <risa> ya se ha acabado todo un éxito, todo un éximo éxito, Terminar, no he contaba con ello, ¿eh? El subirme a la bicicleta y me van todos los dolores. En casa he estado reventado. Ay, ay. ¿Sabes lo que tocará en casa, no? El qué? Recoger y limpiar. Ah. Contar este. Si puedes en la bici puedes en casa. Ay, en casa estoy muy malo, me duelen las piernas. Ay, ay, no puede, Yo voy al médico. vale. <risa> Thank mm -hmm. you. pero qué hacéis qué es la hora de comer desayunando esta mañana no he podido desayunar no ves no, que tenía carrera y tenía que ir en ayunas pues ahora desayunar son a las dos de la tarde oye déjame luego ahora voy ahora voy a comer mira tira. ¡Ea!